Hoy vamos a hablar de los incas y los diaguitas. ¿Una cultura perdida se puede recuperar? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Los incas y los diaguitas se extinguieron? Bueno, estas preguntas y otras más vamos a compartirlas en este momento eh, junto al licenciado Ezequiel Fonseca, él es... Licenciado en Antropología, profesor de historias, experto en este tema, así que les pido que me acompañen y ya comenzamos. Bueno, ya damos inicio compartiendo con amigos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de todos los viernes. De compartiendo con amigos a través de Cantar el Consultoría, desde Catamarca, República Argentina, para todo el país y el mundo. Como les decía, el licenciado Ezequiel Fonseca él es licenciado en Antropología y nos va a contar este tema tan interesante de los diaguitas y los incas, tantos, eh, tanta, tantas aristas de la cultura, la historia que tenemos y no somos conscientes. Hemos pedido la colaboración a dos eh, estudiantes del profesorado de Historia también que nos acompañen para poder hacer las preguntas eh, y para que sea mucho más enriquecedora esta entrevista, así que le vamos a dar ingreso al licenciado eh, Luis, perdón, al, a Luis Díaz Guerra y a Darío, ¿sí? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas buenas tarde. tardes. Bueno, en este momento vamos, gracias Luis, vamos a disfrutarlo y bueno, vamos a darle ingreso también a José. Hola, buenas tardes. Ahí buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Bien, bien. Sí, te, te escucha bien. bien. Bueno, bueno, porque internet bueno, anda sí. medio mal, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Así es, vamos a rogar que ande bien el internet, así podemos este, disfrutar de este tema que me pareció súper interesante. Eh, bueno, la, el flyer, la difusión que hicimos era... ¿Los incas, los diaguitas, se extinguieron como para comenzar? Bueno, en cuanto a esa pregunta es controversial porque no se extinguieron, en realidad, continúan, continuaron todo el tiempo. Ese es el gran inconveniente. Nosotros tenemos, en el caso de Argentina, una problemática vinculada a la construcción del Estado Nacional y a la construcción de una identidad nacional que es la Argentina. Entonces, la problemática del Estado argentino con la generación del 80 tuvo que construir una, una idea de ser argentino y al concepto de los símbolos patrios como la bandera, el himno, el escudo, los límites que nosotros hoy conocemos como la Nación argentina, de la República Argentina, implicaba una construcción de identidad y que esa identidad homogenizaba a todos por igual en argentinos. Tengamos en cuenta que la Argentina está conformada por una diversidad de pueblos de muy variada gama, que recién hoy, a partir del siglo XXI, empezó a tener mucha más incidencia. Tengamos en cuenta que los 500 años de la colonización de América, que se cumplieron en 1992, abrió una puerta a la discusión de este tipo de características de lo que vos planteabas, María Marta. ¿Por qué? Porque siempre en la Argentina eh, se jugó con esta idea que eh, nosotros descendimos de los barcos, como descendientes de europeos o de otras zonas de Medio Oriente que vinieron a poblar esta, esta parte de América del Sur. Pero lo que ocurre con el tiempo, las investigaciones históricas, arqueológicas, van a desmentir esta construcción. Y que el problema es que esto está inserto dentro del sistema educativo Forma a la mayoría de, las, de los estratos de los niños Y de ahí va quedando y fijándose esta idea Entonces cuando uno ya va siendo un poco más grande Va empezando a, a preguntarse Si no tengo los mismos rasgos Una persona que vive en Antofagasta, que vive en Jujuy No tiene los mismos rasgos fenotípicos que es lo que vemos de la cara? Que respecto de aquellas personas que viven en Santa Fe, en Rosario En Capital Federal en Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires. Entonces esa variabilidad empezó a generar controversia. Como los pueblos de eh, Bolivia, Perú, Ecuador, tienen también esta misma variabilidad. Uno de los sujetos que nosotros no vemos hoy en día en el común de la sociedad son los sujetos afros. Esa es una problemática que después podemos tratar más adelante. Pero son los sujetos borrados de nuestra historia, ¿no? Los más conocidos como negros. Perfecto. Con, con respecto sí. a la característica de diaguitas e incas. La, los videos anteriores habíamos hablado sobre los procesos culturales hasta aproximadamente el 600, entre el 600 y el 1000 de nuestra era, y de ahí a partir del 850 dependiendo las zonas de la, la provincia de lo que hoy es la provincia de Catamarca, va a haber todo un desarrollo de complejizaciones sociales. Es decir, van a haber agrupamientos, más complejos, vinculados a aldeas, vinculados a, perdón, a jefaturas de mayor complejización, que van a empezar a generar conflictos entre sí. Este tipo de poblaciones son conocidas por la arqueología a partir de eh, características culturales como es el tema de la cerámica. Son definidos como la cultura sanagasta, la cultura Belén, la cultura Santa María, para la provincia de Catamarca. Cada una de estas representaciones de las vasijas tiene una representación de variabilidades sociales que con el tiempo fueron ocupando un espacio territorial, compartiendo determinado tipo de tecnologías y a su vez asociándose con la zona este de lo que sería la parte chaqueña, la parte de selva, teniendo mucho contacto con aquella zona. Entonces los objetos van fluyendo de un lado para el otro y teniendo un arraigambre local con identidades muy particulares. Esto generó un conjunto conocido como desarrollos regionales en el noroeste argentino, y que continuó hasta aproximadamente 1480, que es una de las discusiones que había hasta el año pasado con respecto a la llegada de los incas al noroeste argentino. Recién el año pasado, que vaya? De la pandemia... Sí, eh, vale, si vale. querés que compartamos las imágenes, preguntaba. Si no, vamos ahí, compartiendo... Compartí, compartí. Vamos a ver. A ver. No Entonces sé si quieren usar eso un una secuencia, este poquito. Una secuencia, sí. una secuencia temporal de lo que les venía diciendo, hasta donde nosotros estuvimos hablando los videos anteriores, es esto que se conoce como periodo medio. 900, 1000, eso va variando, depende de cada zona y cada región. Más o menos por convención está en 900. El periodo que estamos hablando ahora es este, el tardío que son estos procesos culturales, San Agasta, Belén, Santa María, que son manifestaciones culturales de las que la arqueología encuentra hoy en día entre lo que serían los límites de La Rioja y Catamarca, todo el oeste catamarqueño, muy impactado por el concepto de San Agasta, también conocido en la provincia de San Juan como Angualasto, con la misma iconografía, tiene una iconografía que más adelante vas a ver ahí, lo mayormente que representa es... Son las vainas de la, de la algarroba, o la representación de un poncho en las vasijas. Después viene la cultura Belén, propiamente de lo que nosotros hoy conocemos como Departamento Belén, y que va a tener una expansión también muy similar. Se van a, a, a como ensamblar entre sí, entre la Rioja eh, y Catamarca. Y la cultura santamariana, que va a ser más propiamente de lo, la zona norte de los Valles Calchaquíes. Santa María, obviamente, por el concepto del departamento, y toda la zona sur de eh, lo que hoy es la provincia de Salta, que sería San Carlos, Cafayate, todos estos sectores. Entonces, esas dinámicas van a tener mucho contacto, la zona de los Valles Calchaquíes, con la parte que hoy conocemos como Tafí, de Tucumán, que para esas temporalidades es una relación con la zona de selva, con las zonas chaqueñas. Cuando hablamos de Chaco, hablamos de llanuras selváticas, conocidas así como, eh, bajo el concepto de geografía, como la selva tucumano oranense donde había determinado tipo de productos de selva, plumas de pájaros, eh, hojas de coca, eh, determinado tipo de cucurbitas, que son eh, las calabazas como la del mate, que en las zonas eh, de los valles intermontanos no crecen ese tipo de vegetales, entonces hay un flujo de ese tipo de objetos. Conjuntamente con ellos, bienes patrimoniales que nosotros conocemos hoy en día, como vasijas u otro tipo de textiles o herramientas. Y obviamente, si los objetos van y vienen, las personas también. Entonces este flujo hace que haya contactos interfamiliares con distintos sectores. Dentro de esta dinámica poblacional, que obviamente no es todo un, un color de rosas, hay conflictos sociales, hay conflictos interétnicos. ¿Por qué? Porque alrededor de el mil en América, en todo el continente americano, va a sufrir una serie de cambios climáticos. Hay un ipsotermal que se llama alrededor del mil, entre el mil y el 1200, y genera todo un proceso de sequías a nivel continental. Impacta a los indios pueblos de Estados Unidos, impacta a los pueblos de acá, de la provincia de Catamarca, o como para que tengan una idea, hay registros de, de materiales, eh, palinológicos de esa época que se pudo constatar ese tipo de información y a su vez se corroboran con documentos europeos que están teniendo lo que se conoce para Europa como la pequeña edad del hielo. Allí hay todo un proceso de época fría que es totalmente contradictorio a lo que ocurre acá en América. Como para que vean que las variaciones climáticas son un proceso continuo de la tierra. Obviamente las que nosotros estamos sufriendo hoy en día se le suma lo natural los conflictos que genera el capitalismo con su expansión de eh, las industrias y la polución a, a la atmósfera, ¿no? Entonces, para generar mayores conflictos en cuanto a las características ambientales. Dentro de la dinámica que está ocurriendo en el noroeste argentino, vamos a empezar a tener la expansión del Imperio Incaico. Los incas, en lo que se va a conocer como el, el, el Imperio del Tahuantinsuyo, van a ir avanzando como una tribu más también en Perú está ocurriendo este concepto de desarrollos regionales. Hay distintas tribus que van teniendo su organización y cada una de ellas van peleando por un territorio. Los incas así van a ir ganando un proceso de expansión. Su dinámica de expansión se da con una guerra de un pueblo vecino que se llama los chancas. Logran dominar a los chancas, obviamente las guerras son violentas en ese contexto, y de ahí empieza todo un proceso expansivo que va llegando al noroeste argentino, a la provincia de Jujuy, en aproximadamente el año eh, 1280 y el 1380. En ese rango temporal van a, van a estar los primeros fechados de llegada de los incas a lo que hoy es la provincia de Jujuy. No vamos a tener una expansión única de los incas, sino como dos o tres oleadas que van a ir eh, ingresando al territorio de lo que hoy es la Argentina y van a ir negociando con cada uno de estos pueblos que son extremadamente belicosos no son un pueblo tranquilo y, y pasivo para que puedan negociar. Y a medida que los incas van negociando relaciones de poder, relaciones de estatus con, con los caciques, los llamados eh, curacas, van teniendo un vínculo con estas comunidades y van trasladando otros eh, aborígenes a los distintos enclaves que van teniendo. Es decir, los incas van ocupando así una suerte como de parches en el territorio, no ocupan toda una región, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sitio del sincal muy conocido en Catamarca, y otro muy conocido en la zona también en Andalgalá, que se llama Potreo Chaquiago. Están distantes entre sí casi unos 50 kilómetros. En el medio, de entre estos dos sitios grandes, hay muchas estructuras vinculadas con Inca, pero también en una vinculación con los pueblos que estaban viviendo en ese lugar. Si continuamos el derrotero, por el mismo Andalgalá, el Pucarada Conquija está a unos 35 kilómetros de allí, que es uno de los sitios imponentes y grandes dentro de este territorio. Comparándolo desde nosotros donde nosotros estamos hoy en día, que es el Valle Central, tenemos una distancia más o menos de 90 kilómetros hacia el Pucarada Conquija, que sería lo más cercano que los incas llegaron al Valle Central. Del otro lado, del Cerro Ambato Manchao, que es el cerro que tenemos de 4.500 metros de altura eh, al oeste de la ciudad de Catamarca, todo ocupa el departamento conocido como Pomán. Todo ese departamento va a ser ocupado también por los incas. ¿Por qué? Porque hay toda una avanzada de los pueblos para la zona de Pomán, la zona del Salar de Pipanaco, que continúa este camino viniendo desde Andalgalá y de allí se cruza hacia la provincia de La Rioja, que hoy es la provincia de La Rioja, y va teniendo toda una dinámica de expansión y de contactos entre sí. En todos esos sectores vamos a ir encontrando construcciones, usnus, que es una suerte de altar con escalinatas, el Chincal, que es el sitio más importante que tiene la provincia de Catamarca porque es más o menos un centro administrativo donde se congregó mucha, mucha población vinculada con incas y con las poblaciones locales, lo que sí no tenemos datos es que si haya eh, habido la presencia de un Inca importante en la zona. Eso no lo sabemos. Pero que la presencia de Inca estuvo así efectivamente sí, en base a sus construcciones, en base a su materialidad, tanto cerámica como restos de comida, y que luego, esto es Anagasta lo que estamos viendo ahí, que luego con la llegada de los españoles, ese lugar de Londres va a ser una de las primeras ciudades de fundación muy cerquita de donde hoy está el sitio arqueológico, que se puede visitar, se puede acceder, tiene guías, la gente puede llegar al lugar sin ningún inconveniente. No así en el, en el caso del departamento Pomán, que tenemos. En el departamento Pomán hay tres municipios. Pomán propiamente dicho, la municipalidad, Mutquín y eh, Saujit. Cada uno de estos municipios tiene una gran manifestación vinculada con este proceso incaico. Toda la franja que conecta a cada uno de estos pueblitos tipo oasis es la expansión del camino incaico. En las partes más arriba del cerro, alrededor de los 1000, 1.200 metros de altura, tenemos toda una expansión de lo que eran las culturas anteriores, la cultura guada, que tiene ese proceso de continuidad. Y que va a dar esta, esta dinámica de complejización social. Entonces, por eso es... Muy difícil decir que si se extinguieron los vieguitas, si se extinguieron los incas. ¿Por qué? Porque como pueblo empezaron a tener todo un proceso de mestizaje entre sí. Venía gente que no eran descendientes de incas, que son los famosos mitimaes, y ah, como para que se entienda, con una característica así, así como de capataz. Los incas los mandaban a tales lugares y tenían que ordenar con los caciques de la zona una eh, estructura administrativa, política, para contribuir económicamente al imperio incaico. Entonces, en esa dinámica, eh, los descendientes del Curaca se beneficiaban en cuanto a características de estatus, y los mitimaes hacían todo el desarrollo vinculado con la arquitectura. Es un tiempo corto de lo que estuvieron los incas en, el, en lo que sería el noroeste argentino, entre 50 y 80 años, y ha tenido un impacto tan importante en el lenguaje, en la arquitectura, en las formas de las culturas de los pueblos locales, que aún después de la caída del imperio incaico por los españoles, eso continuó como un formato de significación. ¿Por qué digo esto? Porque en los levantamientos que va a haber de las guerras calchaquíes, el tercero de estos levantamientos es desarrollado por un sujeto que se atribuye las características de Inca, un, eh, podríamos decirlo así, como un, una suerte de un fraude que hace eh, un español, Borges de apellido, y que él va a decir que es descendiente de Inca y construye esta identidad y vuelve otra vez a levantar a todos los pueblos en el tercer intento de, eh, de, de salirse de este corset que le ponía la, la colonización española a los pueblos locales y reivindicando todas las singular incaica, entonces los pueblos van a volver a levantarse, obvio pierden los conflictos de las guerras calchaquíes si no no estaríamos acá y de ahí va teniendo toda una significación simbólica la mayoría de la gente que eh, continuó ocupando esos espacios sufrió un proceso de desterritorialización se llama como los incas hacían esta lógica de ocupar terrenos y con los que no negociaban, los trasladaban a otros lugares, los españoles tomaron esa misma lógica es decir, llegar a los pueblos, cuando los pueblos eran muy belicosos, los desarticulaban y los trasladaban a otros lugares. Por ejemplo, los Quilmes, que es famoso el concepto de Quilmes, trasladados a lo que hoy es la provincia de Córdoba, trasladados incluso hasta la provincia de Buenos Aires, lo que hoy es el departamento Quilmes. Sí, María Marta. Me parece muy interesante todo lo que estás diciendo, Ezequiel, y me gustaría saber qué es lo que están pensando Luis, Darío y la gente que nos está acompañando. Eh, querría saber, Luis, por ejemplo, si usted le haría alguna pregunta ya, si podría hacer alguna reflexión o una pregunta, como usted quiera, tiene la palabra. Bueno, perfecto. Eh... Eh, muy, muy buena la exposición del de licenciado, eh, muy claro los conceptos, la verdad me aclaró mucho más que nada el periodo, la formación de estos pueblos, cómo se fue cómo se, eh, estableciendo y comunicando la cultura de estos pueblos a través de, a, a, a través de este proceso de, de desarrollo y de expansión atravesado también por el, por el imperio incaico, y quería preguntar eh, eh, si a nivel de local, eh, culturalmente, las culturas eh, tradicionales, como decía La Guada, Condor Guasi, Santa Mariana, eh, eh, esas culturas eh, que no eran prácticamente, digamos, eh, no pertenecían al mundo incaico, eran verdaderamente autóctonas, eh, recibían, hasta qué punto recibían alguna influencia de, del inca, del incario, y si llevaron un poco de esa influencia hacia el territorio propiamente dicho del inca, que sería eh, el Cusco, el Perú, el centro administrativo, si llevaron también algo hacia esas regiones. Esa sería la pregunta, no sé si, se, si es clara. Sí, está bien, está bien. Eh, no, el proceso de colonización incaico es unidireccional. Los incas vienen hacia acá y hacen su transmisión cultural. Es adoptada, es negociada por las poblaciones locales y de ahí su desarrollo es local. <coughs> no tiene mucho más expansión que lo que hoy conocemos para los territorios. Podemos encontrar expansión de la cultura Belén hasta eh, Tafí y Tucumán, por ejemplo. También de lo de Santa María, también hasta, hasta esa zona, o sea, zonas chaqueñas, pero no más de eso. En el caso de Belén se llega hasta La Rioja, que serían hoy los departamentos... Eh, eh, donde es de, de Guandacol hoy en día, que no me acuerdo ya el nombre, que le cambiaron varias veces los nombres a los departamentos de La Rioja, pero es casi el límite con San Juan, en su expansión como territorio. Tengamos en cuenta que la cultura de la Guada ha tenido mayor expansión que estos pueblos locales. La cultura de la Guada llegó a contactarse con la zona del lado chileno, del otro lado de la cordillera. Sí, María Marta. sí. Eh, no, yo voy escuchando y voy haciendo una interpretación eh, mucho más básica que ustedes porque tienen una formación eh, de historia, ¿no? Entonces yo, yo me pongo, eh, voy a ser muy sincera. En el sentido de los calchaquíes, eh, la cultura de Belén, ellos serían ejemplos o partes de lo que representan los diaguitas, que a su vez con esta inclusión de la cultura eh, inca, incaica, es como que se transmuta o se transforma su cultura, es como que no es pura, digamos, ¿a eso se refiere? No sé eh, profesora, si... Profesora, sí, eh, pido la palabra. Eh, ¿Sí? Sí, está, está bien por donde va, ahí lo escuché al profesor, al licenciado Luis y y bueno, lo que dijo el profesor, y quiero aclarar algo que por ahí los alumnos no entienden, es la cuestión esta de que cuando hablamos de cultura en cuanto a las cuestiones de los antepactos hallados, cuestiones arqueológicas, primero va la cultura Condor después va la Guada, y por último, la otra, eh, incluso hay eh, por qué se nota, por la función de, de cómo son las preparaciones para hacer esos elementos que después van a ser los artefactos que los arqueólogos que saben más, mejor de esto, el profesor Fonseca, van a hacer lo que van a encontrar y que nosotros podemos hoy por hoy detectar eh, el tipo de preparación o colores que se van agregando van mostrando cómo va creciendo la, la posibilidad de, de conocimiento de, de la misma naturaleza de estos de estos aborígenes de, del momento, ¿no? Eh, tenemos la cultura Clásica, la preclásica primero, clásica y postclásica, que el profesor también la definió en los siglos 900 en el, en el, y posterior hasta la época cristiana inclusive, y, y cuando hablamos de la cuestión de los incas, nosotros éramos vasallos, terminamos en la condición de vasallo, por lo tanto no podemos, y es unidireccional, como dice el profesor Fonsica, el licenciado Fonsica, eh, es unidireccional, o sea nosotros... Eh, dimos la palabra de que íbamos a ser vasallos de ellos, ¿se entiende? Eh, entiendo, ahora, ¿qué significa ser vasallo? Y similar a lo que se decía en la Edad Media, eh, es un súbdito, un, un, un, un seguidor, digamos, de la costumbre, las cosas que trae la cultura, que traían los incas, hacia eh, lo que sería el Coyay Suyo, parte del taguantí Suyo que nombró el profesor Fonseca. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Darío. Muchas gracias. Eh, Ese quien, ya que, bueno, ¿usted quiere completar algo o dar su opinión en base a lo que pregunté? ¿O ya está? ¿Yo? Sí, usted. Es sí, bien. sí, te, te completo, te completo. ¿Sí? El tema es que hay una condición de sincretismo cultural, es decir, al ser conquistado los pueblos, vas a asimilar las condiciones del conquistador. El Imperio Incaico es un conquistador más de las poblaciones locales. Después del, del Imperio Inca viene el Imperio Español. El Imperio Español tiene su derrotero de más de 500 años. Entonces, nunca hay vuelta de las poblaciones hacia el conquistador, siempre es unidireccional. El tema es Perfecto. que eh, no, hay, no hay pureza de las culturas. ¿Por qué? Porque todo Está es bien. un elemento tan dinámico en el proceso histórico que si bien puede ser evolutivo sí. en características y son cosas que van quedando como tradiciones, dependiendo de los pueblos esas tradiciones van cambiando. Por ejemplo, en nuestro caso de hoy en día, de hablar si eh, continúan eh, estas razas, como vos decís, eh, hay mucha gente que se autodefine descendiente de Diaguitas o descendientes de calchaquíes, que es muy difícil, pero bueno, es una construcción identitaria. La constitución nuestra dice que la característica de la entidad es un constructo, y que de ahí cada uno determina cómo hacerlo. Entonces, tomando conceptos que nosotros, desde a través de la academia, se transforman por estudiar los bienes patrimoniales, se le agrega información, eso estimula que cada uno vaya construyendo su identidad. Y a medida que la información se va ampliando, va dándole mayor refuerzo a tradiciones que fueron, en algún momento, borradas de la realidad. ¿Por qué? Porque cuando estos pueblos ya termina el proceso de colonización, siguen siendo indios. Se, su reconocimiento de cacique continúa hasta eh, 1850, antes de que aparezca la primera constitución argentina. ¿Por qué? Porque en esos, hasta esos momentos... Lo que nosotros conocemos hoy como provincias del, del, del sur Tenían un formato de derecho vinculado al derecho español Y los españoles reconocían características de diferenciación social Entonces los caciques seguían manteniendo su condición de cacique hasta 1853 Con la constitución de 1853 se desconoce toda esa diferenciación social Y ya todos éramos argentinos ¿Se entiende? Entonces, el cacique podía ser el hijo del hijo del hijo del cacique del siglo XVI. Y ahí la transmisión en cuanto a tradición se mantenía. Con la incorporación del derecho romano se corta toda esa condición de tradiciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, eh, muchos de los pueblos de la zona del oeste catamarqueño y riojano fueron a parar a lo que hoy es... Eh, Manzana Jesuita de Córdoba, Pati Olmos, por ejemplo. Y estuvieron trabajando allí en la parte de agricultura mucho tiempo. Y los caciques seguían manteniendo su característica de cacique. Si muchos de los pueblos que hoy reclaman territorialidad, podrían reclamar bien Pati Olmos, que inmobiliariamente vale mucho dinero tiene un vínculo con esas tradiciones, porque fueron trasladados los pueblos allí, y generaría, obviamente, un conflicto de intereses con el resto de la curia que tienen los franciscanos en relación de ese poder. Pero esto está relacionado con características históricas. ¿Por qué? El problema de la identidad, que sigue sí existen pueblos que se refieren como diaguitas, reclaman las territorialidades de las que fueron trasladados. Por ejemplo, a Maicha que es un pueblo en la provincia de Tucumán, con una, un límite específico. Tiene una cédula real reconocido por el rey de España como pueblo de indios. El resto de los otros pueblos de indios que se fue conformando, si bien tiene reconocimiento, no, no tiene esta característica de reconocimiento real. Entonces se fueron transmutando, se fueron cambiando. En el caso de Catamarca, por ejemplo, hoy conocemos eh, la localidad de Choya al norte de la ciudad, que ¿Sí? es uno de los barrios periféricos de la ciudad, no es de, de características inmobiliarias eh, pudientes. Pero la zona oeste donde está la quebrada del Tala es la ubicación primigenia de estos pueblos. Cuando llega Ramírez de Velasco desde Santiago del Estero para fundar La Rioja, arrasa con la mayoría de todos los pueblos que hoy en día estarían a la vera de la Ruta 38 de camino hacia La Rioja y, e incluso a estos pueblos de Choya. Estos pueblos de Choya van a ser trasladados tres, tres veces hasta lo que hoy se conoce la localidad de Choya, la plaza, con su iglesia a la vuelta, el famoso cementerio que ya no existe. Y bueno, ¿hasta cuándo tenemos registros de población indígena en la zona de Choya? Hasta 1875 había gente que se definía como indígena del pueblo Choya. ¿Y qué hacía? Recorría cinco kilómetros a la ciudad de Catamarca, iba a trabajar como empleados domésticos, empleadas domésticas, a las casas de los pudientes, de las familias pudientes de Catamarca. Y de allí volvían otra vez a su casa. Imaginate que los registros que hay en cuanto a información, como para preguntarse si existe o no existe la raza. Es decir, esta construcción que se generó cinco años después, de 1880, hace que se borre toda esa idea. Y hoy empieza a haber muchos conflictos donde cualquiera se puede autodefinir como descendiente afro, descendiente de pueblos originarios, eh, qué sé yo, le puede gustar la cultura sirio-libanesa, el tema de comidas, de tradiciones, verse de determinado tipo de rasgos en la cara, y de ahí construir identidades. Sí. Por eso el tema de sí. identidades es complejo. Sí, Sí, realmente. Eh, bueno, a mí me apasiona este tema, eh, es más, me pongo a pensar cuánto tenemos que trabajar desde lo emocional, cuánto ha quedado registrado en, nuestra, en nuestro ADN, eh, el tema del sufrimiento por tanto cambio de cultura y, y bueno, por ahí es como que me permite un poco eh, entender por ahí esas eh, cuestiones de que no se hablan, eh, porque tantos odios que por ahí no, uno no los entendía. Y, y bueno, yo con el tema, desde la programación neurolingüística, con el tema de la educación emocional, eh, como, bueno, nada se pierde, todo se transforma. O sea, de alguna manera lo tenemos todavía. Y el hecho que no lo conozcamos... Eh, no es consciente, pero lo tenemos. Entonces, en la verdad creo que, no sé, a mí me, me gusta, me gusta saber porque creo que es importante que conozcamos. Eh, no sé eh, qué opina Darío, quiere hacer como, <coughs> quiere hacer alguna pequeña reflexión y una pregunta, quiere hacer una pregunta porque ya estamos en, en la recta final del programa, pasó volando el tiempo. Sí, eh, bueno, la cultura es todo, como bien lo, lo, lo, lo dice el profe, eh, y, y es, es evidente que más allá de que estuvieron los incas, que vinieron los españoles, eh, estos indígenas están en nuestro ADN, por lo menos los apellidos conocidos, digamos, cuando digo apellidos conocidos, los carrizos, que más allá de que pueden haber venido dentro de los españoles, del grupo de los españoles. O, o apellidos que se fueron fusionando con, con la gente de esta zona, y hacia el norte vemos los rasgos, eh, pómulos un poco más sobresalientes a los de otros, piel un poco diferente, así como la profesora Zurmendi sumaba la cuestión de que dónde están los negros en Catamarca, y los negros en Catamarca están dentro del ADN de nosotros mismos, por la misma mestización y mezcla que hubo, seguramente pasó lo mismo con los aborígenes. Y yo también hablaba mucho de los indios al principio y bueno, con estos cambios después de los, de los 90, de los, del, del 2000, ya es aborígenes. Y, y esto los alumnos a veces mezclan y dicen, que ¿por qué indios? ¿por qué aborígenes? Y, y gran parte de los problemas son el, el que a veces la cuestión esta de identidad o identitaria, como lo dijo bien el licenciado, eh, marca un, un proceso de todavía no entender a dónde está uno y otro, nada más por mi parte. Luis. Bueno, yo estuve en el internet, no sé si ustedes sí. han podido seguir ¿sí escuchando. También ¿Sí? creo que la es, como decía un producto, algo que se adopta hoy en día, eh, es un tema muy, muy, muy vigente, de la identidad en muchos aspectos, no solamente en el aspecto eh, en todos los aspectos que inclusive que inherente a la vida social, la identidad está muy marcada, este, las relaciones eh, de lo social, los movimientos, las organizaciones sociales que se ven ligadas a una identidad recuperada, desde eh, dado como eh, reconociéndose eh, heredera de pueblos originarios, reivindicando derechos, Reivindicando cosas eh, eh, inherentes a, a un pasado, que como decía el profe Fonseca, eh, está en un proceso de constante transformación, constante evolución en que obviamente los patrones con los cuales se manejaban en ese momento iban tra transformándose, la conquista misma modificó el panorama desde la conquista misma de los, eh, de los eh, incas a los pueblos originarios fue modificando el hacer cultural de los pueblos originarios e inclusive la, inclusive la población se fue modificando eh, es bueno recuperar en ese sentido eh, la identidad de cada pueblo de región. Eh, en un viaje que hice hace unos años a, a Tofagasta fui al museo y, y vi una momia que tenía elementos que digo estos elementos no están en Pagasta, ni están en la zona andina, son elementos de, de, de la costa, son elementos del Pacífico, son elementos de la, de, de, de la costa marítima, ¿cómo puede haber caído algo así? De la eh, costa ecuatoriana. Un, eh, están, este, elementos de palmeras, eh, ostras marinas, cosas que, que me ver en un contexto totalmente distinto, era como una... una una especie de máquina de trasla que trasladaba, digamos, mágicamente hacia otro lugar, y uno, uno es como, ve como que con el tiempo los espacios se achican más de lo que uno cree, porque eh, en el pasado hubo más movimiento de lo que uno podía pensar. Eh, por otro lado, en un momento que observé un, o una talla, un relieve, también hecho por, por aborígenes eh, que representaban, por ejemplo, un animal siniesco, un mono, en Antofagasta, eh, me imagino, ¿cómo puede ser un mono representado ahí? En Antofagasta, en, en la piedra. Entonces, digo, eh, eh, hay muchas cosas por aprender y por conocer, y que muy pocas veces nosotros reducimos, nosotros simplificamos, a nosotros se nos pide simplificar en las clases, a los chicos, para su mayor comprensión, pero uno no tiene que simplificar sin eh, eh, rescatar la realidad de estas, estas contra, contradicciones que en cierto modo son contradicciones para los que no, no lo conocen pero que explican muy claramente ese movimiento cultural que ha habido en el pasado eh, por eso rescato este evento rescato este, esta, esta charla me parece una iniciativa que pueda haber y, y bueno, un brindo porque haga muchas más, se y muchas más de este tipo de charlas. Y felicito al, al licenciado y a usted por, por organizar esto. Nada más. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Acá eh, tengo preguntas que me enviaron por WhatsApp de la gente que nos está acompañando. Eh, me dicen... Eh, ¿De dónde viene la palabra aborigen? Esa es una de las preguntas, pero espero un momentito por las dudas. Eh, y la otra pregunta es, ¿qué buscaban los españoles en los incas? Antes de contestar esto, eh, licenciado Fonseca, vamos a ir una pequeña pausa y ya con estas respuestas vamos a dar eh, por terminado el programa. Así que vamos a ir... A una pausa, a disfrutar un poquito de las imágenes de Catamarca y ya volvemos, ¿sí? Edis Educativa llegó a Catamarca para ofrecerte los cursos de capacitación laboral más efectivos. Te ayudamos a encontrar tu trabajo ideal en programación, mecánica, informática, gastronomía... Hotelería, Turismo y mucho más Contamos con certificación académico-universitaria Encontranos en Salta 408 Primer Piso O buscanos en nuestras redes Capacitate de la manera más rápida y efectiva Con Edis Educativa Gira una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia Conectate con la tradición Conectate con nuevos sabores con nuevas experiencias. Con este lugar para pedalear en familia. Conectate. Conectate con este túnel en Patrín que se conecta directamente con una experiencia única. Venía a Catamarca y descubrí algo distinto para contarte. ¡En familia!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 430-123 Catamarca Actual, primer diario digital de Catamarca, Argentina. Informate desde cualquier ciudad del mundo. Bueno, y ya llegando al final, vamos a esperar que, bueno, Ezequiel nos haga la última pregunta, que nos responda estas preguntas de, del público. ¿De dónde viene la palabra aborigen? una abor era la de el concepto de aborigen. Es muy común que hoy genere controversias y conflicto el concepto de aborigen, pero es una palabra que viene del latín y está definida como ab, desde y origen. ¿Se entiende cuál es el origen? Es decir, que van a ser los originarios del lugar, que tienen un origen de continuidad en un lugar, el concepto de aborigen. ¿Por qué? Después aparece la palabra pueblos originarios, que se hace mención como una característica o una condición en la constitución argentina, como un proceso identitario. Entonces ahí se empiezan a mezclar las cosas, cómo construirlo. Y después está el otro concepto de indígena, que si bien cuando eh, Colón coloniza América, denomina a los pobladores de este continente como indios, la eh, Organización eh, Internacional del Trabajo en el año eh, 89 va a utilizar esta denominación como indígena para referirse, la OIT es conocida, para referirse a los pueblos indígenas de América Latina. Todo desde el sur de Estados Unidos hacia Tierra del Fuego son concebidos como indígenas, pero en Argentina su condición es transformada y conocida como pueblo originario, por eso que a partir de 94 ingresa como sujeto de derecho pueblo originario y no indígena, no aborigen, ¿se entiende? Pero para los conceptos históricos está bien la utilización de pueblos aborígenes, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hablar sobre procesos culturales que ocuparon sobre un gran territorio regional, no solo de los límites que sería eh, los límites geográficos de la Argentina, sino tanto de Bolivia, como Paraguay, como el sur de Brasil, el lado chileno. Entonces, todo ese concepto implica que hay mucho movimiento de personas. Entonces, esa es una. Y la otra no me acuerdo Muy por la pregunta. Y la otra pregunta, eh, ¿qué buscaban los españoles de los incas? Me imagino que... Yo digo sintéticamente, ¿no? Porque es otra historia. O sea, tiene que ver con los incas, pero bueno, esto no, no el, sé si es una pregunta. Pero... El, el, el ¿no? imperio, es el imperio no. español, no solo de los incas, sino de todos los pueblos, buscaba uh -huh. apropiarse de sus riquezas. Sabían de los incas que tenían oro, entonces por eso llegaron al Perú. Imagínense que eh, Colón va a descender en lo que hoy son las islas cercanas a Cuba. Y dar la vuelta, por, cruzando todo lo que es la parte continental de México, y venir y bajar por el Pacífico hasta lo que hoy es Lima, implicaba tener un conocimiento de los lugares. Entonces, hay determinado tipo de información que se mueve en estos sectores. Por más que parezcan distancias muy grandes, la información y la gente se mueve, sin ningún inconveniente, y se sabe, por transmisión oral, donde viven de determinado tipo de pueblos. ¿Por qué? En el caso de los incas, sabían de los, eh, de los pobladores del noroeste argentino, que no eran conocidos como diaguitas, así va a quedar dentro de la historiografía por los registros que van teniendo, eh, por ejemplo, Bernabé Cobos, que era uno de los que venían en la avanzada de colonización. Y él lo que entendía de lo que le decían los pueblos originarios, anotaba. Entonces, si tenían un lenguaje gutural donde era difícil poder interpretar, sumado a ello un español cerrado, del sur de España, entonces la conjunción de lo que queda es lo que nosotros conocemos como diaguita. Y va teniendo variaciones en el tiempo. Primero es anotado como yunguita, o pueblos de la yunga, o pueblos serranos. Entonces, esa modificación no la sabemos, porque son interpretaciones que hacemos de estos escritos de 1600-1700, que hacían interpretaciones de los lenguajes de poblaciones que eh, la mayoría de sus idiomas del noroeste argentino fueron borrados. El cacán, quedan a algunos conceptos de toponimia, pero ya no tenemos dentro de nuestro eh, español argentino este eh, conjunto, por ejemplo, como tiene Paraguay, como tiene Bolivia con el Aymara, Paraguay con el, el Guaraní, entonces, en esa combinación de lenguas, el noroeste argentino perdió, perdió por el proceso de conquista. Y en algunas palabras insertas, que es una mezcla de cacán con quichua, que es lo que quedó, nosotros conocemos que es, que es la chimba, por ejemplo, que son las suyutas, eh, no sé, no se me ocurre otras palabras, pero son palabras de uso cotidiano, que son coloquiales. Bueno, eh, la verdad que se nos pasó volando el tiempo. A mí me encantó, eh, ya como para ir haciendo un cierre, eh, creo que tenemos tantas riquezas en tantos sentidos y en la medida que lo vamos conociendo vamos a poder ir eh, valorándonos eh, y aceptar también, porque todas estas, o sea, las la guerras, los enfrentamientos, o sea, tenemos que aprender las cosas que se pueden repetir, eh, empezar a negociar más, aceptarnos más, no sé, esto como eh, es, es, lo que me queda, es lo que me queda, lo que lo que quisiera rescatar, porque uno dice, bueno, yo soy del origen de calchaquíes, por ejemplo, y, y ¿por qué enfrentar y por qué no aceptarnos lo que tenemos?, Así que bueno, eh, el empezar a difundir un poquito eh, me parece que es importante, así que le agradezco muchísimo Ezequiel Fonseca, como les decía, él es licenciado en artropología, artropología, no, antropología arqueología. y este, entre otras, arqueología. arqueología. Bueno, sí. usted dígame, entonces puse muy mal sí. ahí... Perdón. Está bien, bueno, está bien. Bueno, otra vez hacemos el controlante. Perdón. Y bueno, y agradecerle también a Luis Díaz Guerra, a Darío Eduardo Atencio y Cari por haberme acompañado en esta entrevista. Y, y sí, si ustedes aceptan con todo gusto, se va a volver a repetir de acá bueno. a un mes. Así que, bueno, si, si son materia dispuesta, con todo gusto vamos a articular para que esto vaya creciendo y vamos reconociendo, conociendo y, bueno, y aprovechando tantos valores que tenemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, María Marta, por la difusión. Saludos a los chicos. Saludos, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias Bueno y hasta aquí llegamos con, Compartiendo con amigos Y nos vemos el próximo viernes A las 16 horas Argentina Chau chau